mm -hmm. Amigos del Sim Racing, y bienvenidos a esta cuarta ronda de la Fani Cup Audi TT. Hoy estamos en el circuito de Motorsport Arena Orchersleben para lo que a priori parece sean dos carreras muy emocionantes. El circuito tiene un recorrido de 3,6 kilómetros y está compuesto por 14 curvas, 7 de derechas y 7 de izquierdas. Hoy nos acompaña en cabina nuestro amigo Jesús Huerta. Bienvenido, Jesús. Hola, Esteban. buenos a todos. Bueno, Jesús, eh, ¿tenías eh, por ahí eh, quizás el, el dato de las puntuaciones del campeonato? Si nos la puedes ofrecer. Sí, sí, por supuesto. Pues en esta eh, tercera ronda de la FANICA, eh, perdón, cuarta ronda, sí. <ríe> eh, las posiciones, pues la tabla de posiciones saliera Orlando Teleiro con 128 puntos seguido de Descos. Soke, con 104 uh -huh. y Dusan Radovich completando ese top 3 con 98 puntos uh -huh. eh, se, se nota una tabla pues muy apretada si eh, sí, los siguientes o sea los las separaciones son eh, de puesto a puesto menores a 10 puntos uh -huh. hasta el puesto 8 así que cualquiera puede subir o bajar en la tabla de posiciones sí. eh, en estas eh, posiciones de cuestión Así es, eh, sí que es verdad que veíamos un Orlando Terrero que estaba muy fuerte, eh, pero de hecho es que cualquiera puede estar ahí batallando por la primera plaza. En... Es que están todos en un pañuelo. Está Simón O'Mill el cuarto, que a priori es un piloto que suele actuar muy bien en las carreras y suele hacer muy buenos resultados y sí que es verdad fue baja en la primera ronda y bueno, algunas circunstancias también le hicieron bajar un poco su puntuación, pero yo creo que sería un rival muy a tener en cuenta por eh, el resto de los pilotos, eh, tanto Orlando como Dezo y Dussan Milogradovich, quienes eh, son los que ocupan esas tres primeras posiciones en el podio. Sí, sí, sin duda algunas sean eh, muy de acuerdo con lo que dices y, y veamos pues eh, también creo que para esta ronda se sumaba un otro piloto pues conocido de tracción delantera que era Pavel Moukonen, no sé si es que podrá participar en esta ronda pero también es un piloto a tener muy en cuenta eh, considerando que normalmente suele rendir muy bien y que puede poner en aprietos a los que se encuentran ahora mismo en las primeras posiciones de la tabla y a ver si les da oportunidad a, los, a sus inmediatos perseguidores para poder hacerse una con una posición mejor en la tabla de clasificación general efectivamente un pavel muconin que es un piloto muy a tener en cuenta siempre que se presenta a una de las pruebas de eh, race room spain o en cualquier carrera diría yo es un piloto eh, demasiado bueno y, y cuesta mucho alcanzarlo la verdad es un piloto con, con mucha experiencia muy veloz y de momento no lo he visto por aquí pero si fuese el caso de que se presentara la carrera eh, los pilotos de la parte delantera tendrían eh, pues, eh, pues estarían mordiendo las uñas ¿no? porque es un, uno de esos pilotos que cuando se presenta lo da todo y, y puede acabar muy muy bien clasificado bueno tenemos en imagen a verna civit que está en esa 14 cuarta posición de momento viene mejorando ese primer sector parece que se queda un poco distanciado de esas primeras posiciones pero sin embargo va mejorando su propio tiempo va recortando poquito a poco ¿Qué dirías tú que hace la pole hoy jesús Pues viendo tiempos eh, muy apretados, igual, eh, eh, yo creo que, mm, bueno, personalmente no tengo favorito a quien pueda hacer la pole, la verdad, este circuito es mucho de tener una trazada precisa, más que todo en la salida de las curvas, a tratarse de tracción delantera, evitar el subviraje, que hace perder mucho tiempo, y diría que el piloto que... Se enfoque en esos puntos, pues es favorito candidato a la pole. Claro, Yo veo que Simón O'Mille está muy fuerte de momento en, esto, en esta sesión de práctica. Eh, el, sus rivales más directos, claro. eh, tanto Orlando Teleiro, Orlando está súper lejos, está al noveno en estos momentos. No sé si estará guardándose algo. Está de que en esa cuarta posición que parece que se, se guarde un poco también y los eh, pilotos serbios que también están a un segundo del tiempo de Simon habría también que ver hay que considerar que... Sí. El... sí sí no indico, di, dime, dime tú dime tú perdón ah también hay que considerar que en, en la sesión de práctica tenemos los push to pass eh, posibles de activar en la sesión de quality no se pueden activar y eso puede dar un extra a los tiempos no ya como veíamos en Noris Ring tal vez la inexplicable eh, causa por la que ciertos pilotos llevan cierto tiempo y que en clasificación no lo podían repetir era por eso que habían utilizado el push to pass en la sesión de práctica uh -huh. eh, pero en la sesión de y pues no no se puede entonces pues, pues sería un, sería una buena explicación para ese <risa> para ese, para esos tiempos de vuelta que, que no se podían alcanzar en esa sesión de quali Quizás Simono Mila haya practicado ahora con la, con el push to pass y por eso también esté sacando tanto tiempo, puede ser otro los motivos por los que esté sacando eh, pues más de un segundo al segundo, al primer clasificado del, del campeonato. Ahí tenemos a Roberto Gil también, está mejorando su tiempo, está en novena posición. Roberto, que es de tu equipo, ¿no? Jesús. Sí, sí, es de integrante de Fundraiser Team. Sí. Eh, pues últimamente eh, estamos con eh, ha, sido, ha pasado mucho desde que el último miembro se ha sumado al equipo. Uh -huh y pues sí es eh, aquí está roberto eh, personalmente me mantendré imparcial la <ríe> <para esta ríe> transmisión pero es es sí, es, es es muy eh, inspirador uh. verlo correr y que va Uy, un coche bueno como decía correr y ver que cada día pues va siendo más rápido alcanzando las primeras posiciones bueno, nos gusta ver a fan Racing team que está por ahí luchando por posiciones y, y bueno algunos de los pilotos que, que ya son emblemáticos aquí que, que ya son pilotos que, que, que participan en todo que, que siempre están dando la cara por, por race room spain la verdad es que eh, da gusto de, de ver a, a esos pilotos correr y, y hacer buenas clasificaciones y, y bueno siempre animamos a todo el mundo que se, que se inscriba a correr aquí no hay favoritismos en cuanto a clasificaciones en cuanto a incidentes no, no hay eso sí. sin embargo pues sí que sí que hay favoritismo quizás en el, en el tema de que coño decimos eh, cómo nos gustaría no, que, que este piloto ganara ganara una carrera claro claro claro bueno, tenemos ya dos minutos y medio por delante de práctica. Esto va a terminar ya pronto y en cuanto termine tenemos, eh, si no recuerdo mal, eran eh, 20 20 minutos de quali o 15. Sí. Y como veíamos en el overlay de uh, cuando pasaba Carlos Barros, eh, se veía. La, el feature de que el push to pass estaba siendo activado, entonces pues ya tenemos la confirmación de que como el push to pass, eso sí es cierto, que te da más caballos de potencia, pues uh -huh. los tiempos de vuelta o sea, hay un potencial de que los tiempos de vuelta se reduzcan, eso más la gasolina de quali pues te sale un vueltón, como el que vemos ahora en la primera posición, sin desmerecer el hecho de que decimos, mira, es muy buen piloto en pista, uh -huh. pero... Claro, para llegar a esos tiempos hay que tener muy buenas habilidades. Bueno, bueno habría que ver eh, cómo, cómo se desarrolla la clasificación porque de claro momento no fácil. podemos sacar ninguna conclusión que sea 100% cierta. Eh, confirmo, 20 minutos de clasificación después de esta sesión de práctica. Eh, de hecho, ahora lo confirma también Fran por el chat. Eh, gracias, Fran. <risa> Esperemos volver a, a estar contigo en cabina muy pronto. Eh, te echamos mucho de menos. Y nada, un minuto ya de, de sesión de práctica en este circuito, en el circuito alemán. Super técnico, tiene unas curvas de, de real infarto y aquí yo creo que van a estar apretadas las cosas, ¿eh? Sí, sí, muy cierto. Eh, también, eh, bueno, yo personalmente le había estado echando ojo a este circuito por un compañero que, pues, eh, me sugirió hacer, tipo, una, un análisis de pista de los que solía hacer para la DTM. Uh -huh. y, y sí, me he encontrado, o sea, que esta combinación es un poco, eh, ¿cómo decirlo? Complicada. Uh -huh. Y que también existen ciertos trucos Al ser un coche que no se le puede tocar tanto eh, sí es cierto que A menos control de tracción ese coche Si es que se lo sabe llevar Sin hacerlo subvirar Porque el control de tracción está Para evitar eso eh, Se puede ganar muchísimo en cada vuelta Uy, los coches, pues El bus que siempre hace Race room Cuando el coche deja de estar Piloteado por el, por el piloto real sí. Ahí se estaban yendo, sí bueno, pues termina esta sesión de práctica. Nos pasamos directamente a esa sesión de clasificación. Simón O'Mill ya está saliendo de boxes. Ahí está el primero de todos. No pierde ni una décima de tiempo este piloto que podría ser un gran pretendiente al título. Quedan tres rondas, seis carreras por delante. 20 minutos las primeras carreras, 25 las segundas con Parry invertida. Esto va, esto promete mucho, eh. Sí, sí, sí, promete Promete muchísimo Se me acaba de caer el móvil <ríe> Por eso ríe aquí. Sí, no, sí, promete no. muchísimo, de verdad Claro, eh, a ver en cuál Y ahora sí que todos están Igualados, eh, por así decirlo O sea, sí eh, despreciando el hecho de que algunos salgan con Más cantidad de combustibles para acumular Más vueltas eh, sin, sin perjudicarse tanto por el peso Otros para una vuelta y esta. está Pero igualados por el hecho de que nadie va a tener push to pass ahora si sí vamos a ver tiempos reales eh, va a ser apurabilidad del piloto y veamos pues eh, cómo va uh. esta planificación sí, veíamos ahí de... un sí. coche que se salía de pista estaba apurando al máximo esa escapatoria exterior e intentaba pues sacar tiempo de donde no había ya no sabemos de quién se trataba nos saluda por aquí Ciairgunyan, do donde perro, Jijian. Bienvenidos a todos. Fran Machuca, por supuesto. <ríe> Bienvenidos a todos. Eh, esperemos que disfrutéis de esta retransmisión de la Funny Cup de la Audi TT en esta cuarta ronda de leven y eh, empieza su vuelta a Simono 1000. Vamos a ver eh, de qué es capaz. Ahora ya es cuando tendremos unos tiempos más realistas. Y veremos eh, pues dónde está ubicado ¿no? cada piloto. Bueno, ahí está Simón mil apurando al máximo la entrada a esa triple curva, ese, esos tres radios, eh, una curva que se va cerrando para dar paso a esa curva de derechas, una, también una curva ahí. bastante complicada. Dime Jesús, ¿verdad? Ahí, ahí sí, está. Sí. Hay que apurar al máximo el circuito, ahí también se coge el astroturfa al máximo, está Simón O dándolo todo. Vamos a ver si es capaz de eh, conquistar esa pole position. De momento en su primera vuelta con los neumáticos un poco fríos, diría yo. Así que veremos si tiene margen de mejora en la segunda vuelta. Bueno, pues entramos ya en esa última curva para cruzar por primera vez esa recta de meta. Vamos a tener ya esas referencias de tiempo. Ahí está Simón 132 9 Para Simón mil vamos a ver si eso le basta para conquistar la pole o oh, si por contra va a tener que trabajárselo más. Manuel Alves se coloca en segunda posición, 1.337. Eh, Ahí marca no, tercera posición, 1.339. Uh, de hecho ha sido Nena Vlaysercevic el que ha hecho ese 1339 Le acaba de uh, cambiar esa posición. Ahí uh, está Carlos Guerra en la cuarta posición ahora mismo con 1.34-4. Ahí uh, marcano está ahora sexto. 1.34 1.34 también. Uh, muy disputadas esas, esas posiciones de media tabla. Eh, pues de momento, Simón mil que ocupa esa pole position con bastante diferencia. ¿eh? Y ahí está Simón mil que marca mejor tiempo absoluto en ese primer sector. Vuelve a mejorar su vuelta. Vamos a ver si esta vuelta le va incluso mejor que la anterior. Podría ser eh, un tiempo incluso. Que le proporcionara más ventaja en esa primera posición. De momento, bastante holgada esa ventaja sobre Manuel Alves, quien no ocupa esa segunda posición con ese 1.33.7. Y Orlando Taleiro, que no ha marcado tiempo de vuelta al líder del campeonato. Bueno, pues Simón mil que mejora su tiempo de vuelta. También era 1.32.9 hecho una mejora por, por la mínima pero ha mejorado esa vuelta ahí tenemos a nuno miguel que viene mejorando su propia vuelta también vamos a ver al paso por línea de meta se coloca décimo tercero 135 8 Tony aguirre con 135 2 viene recortando algo de tiempo sobre su mejor vuelta se coloca en esa decimotercera posición va muy disputada esta quali va muy disputada esta quali y vamos a tener bastante lucha por esas primeras posiciones también Manuel Alves que viene mejorando. Vamos a ver si es, si es capaz de acercarse a ese tiempo de pole. de estos Choque que se coloca en la segunda posición. 1.33-3. Muy cerca del 1.32 que ha marcado Simono Mil. De momento que se le ponen bastante de cara las cosas a Simono Mil con ese 1.32-9 un tiempo, pues, eh, bastante bueno, que quizás le proporcione no, eh. ya esa por Sitio, perdón, eh, Jesús. Ah, he, he vuelto porque, pues, se, me había, se le había agotado la batería a mi laptop y no me dio el, el tiempo suficiente la notificación como para conectarla antes de que se <risa> No pasa nada, no pasa nada. Problemas técnicos los tiene cualquiera, sin más, en un directo. Bueno, pues ahí están Elena Isachevich que se coloca en esa cuarta posición 1.337. Parece que bastante gente rodando en ese 1.33 desde el segundo hasta el quinto clasificado. Carlos Barros 1.340 en esa sexta posición Orlando Teleiro que de momento bueno viene mejorándose el segundo sector pero va bastante lejos, ¿eh? bastante lejos y podría ser que se colocará bastante atrás en esta parrilla salida por contacto quizás se pueda aprovechar de la parrilla invertida en la segunda carrera vamos a ver de lo que es capaz ahí está josé lópez que viene mejorando su primer sector en ese décimo quinto lugar llegando ya a esa zona bastante técnica tiene una Chicán. Una frenada bastante comprometida. Ahí va sacrificando esa primera curva de la Chicán para salir más rápido en la segunda. Llegamos a esas últimas dos curvas del trazado. Y vamos a encarar ya la recta de meta. Vamos a ver qué tiempo hace José López. Que de momento rueda en esa decimoquinta posición. Ahí está. Cruza por línea de meta. Se coloca decimo tercero. Muchos pilotos que van luchando por colocarse en esa decimotercera plaza. Ahí está Sexto Dusan Miloradovic, el piloto serbio también que rueda bastante cerca de esas primeras posiciones del campeonato. Y Orlando Taleiro que viene mejorando de nuevo. Vamos a ver si es capaz de hacer algo. De recortar algo de tiempo sobre Simón mil Recordemos que lidera ese campeonato con 128 puntos sobre Desto Choque y Dusa Miloradovich, quienes tienen 104 y 98 puntos respectivamente. están uno Miguel que mejora su tiempo de vuelta, que le sirve para colocarse en esa decimoctava posición. Manuel Alves en la cuarta. El piloto portugués. El equipo Play Team. Llegando ya a ese último sector. Me quedan escasas cuatro curvas ya por uh, completar. Ahí está. Llegamos a las últimas dos curvas de derechas. La primera es bastante rápida, hay que apurar al máximo. Y luego llegamos a una curva bastante más lenta que nos encara a la recta meta. Y aquí hay que saber maximizar la salida, ¿no, Jesús? Sí, sí, es una curva con un poco de truco. Eh, yo personalmente cuando manejo tracción trasera... <ríe> Uh -huh. Trato de hacerlo al igual que la tracción de altera y busco en ese caso un ápice más tardío. Uh -huh. No sé si en tracción de altera funcione otra técnica para ir aún más rápido, pero básicamente es eso. Para evitar el subviraje buscar un ápice más tardío y aprovechar al máximo de su Así es, es una curva que demanda eso, aprovechar al máximo ¿no? la salida para luego salir cuanto más rápido posible. Es una recta bastante larga y luego llegamos a una frenada pues eh, que realmente es muy exigente no sí sí sí una frenada donde hay que tener un muy buen punto eh, para comenzar a aplicar eh, al máximo la presión del freno una transición entre acelerador y freno muy rápida uh -huh. y eh, no ser tan confiados en la en la primera curva por disponer de un piano sumamente alto que Aparte de mayorar de la suspensión del coche, te arruina el tiempo de vuelta. Bueno, pues te iba a comentar que ojo con Cirairgununyal, pero también ojo con Simon O'Mill que viene recortando en ese segundo sector y que acaba de hacer un tiempo de 1.32.7, madre mía. Cirairgunyal sí, sí. que se ha colocado en esa segunda posición con 1.33.1, muy cerca ya de ese 1.32 eh, tan ansiado que solo tiene Simon O'Mill. simón yo creo que se ha preparado muy bien esta carrera. Sí, sí, la verdad, ver esos tiempos eh, de vuelta, pues, eh, indican que el coche ya no, no creo que haya mucho más por exprimir del coche. Eh, ya veíamos en los leaderboards que estaban marcando 33 bajos, eh, es muy, obviamente, en clasificación sí va a bajar, porque en, en leaderboards llevas aún más combustible que puedes llevar en Quali. Pero ya ver estos tiempos indica que el coche ya está dando eh, todo en, en lo que respecta a máximo grip por curva, máximo grip de frenada y todo lo demás. Y eso sumado a que a una vuelta casi perfecta como la que ha hecho Simón O'Meill pues da ese tiempo muy difícil de batir. Pues así es, eh, Orlando lo que todavía no consigue mejorar su tiempo, se le está acabando el tiempo ya quedan todavía siete minutos y medio pero si no se espabila se va a quedar en esas eh, en esa novena posición que ocupa ahora mismo con ese 133 8 la verdad es que los tiempos están apretadísimos ya son hasta el eh, noveno clasificado precisamente es orlando teleiro que están rodando en 133 y luego ya está carlos barros con 1.340 en esa décima posición Parece que Orlando aún no encuentra el hueco perfecto para hacer eh, una vuelta limpia o aún no puede completar una vuelta limpia por el simple hecho de eh, no o sea, fallar en ciertas curvas. Uh -huh. eh, vamos a ver si logra conectar todo para eh, subir más aún en, en las posiciones ahí está de esto Soke, que está en esa tercera posición viene mejorando su tiempo vamos a ver si le puede arrebatar a Cirair guruñán ese eh, segundo esa segunda posición pues eh, finalmente que no lo consigue 133 1 para él frente al 133 1 también de Cirair a le separan escasas centésimas muy apretada la cosa, y ahí está Orlando Teleiro que viene mejorando su tiempo. Vamos a ver si escala alguna posición. Sigue en esa novena. Parece que ese último sector no se le acaba de dar bien. Por ahí viene Simonomil también, que viene ya recortando otra décima más. En ese primer sector parece que se va a encontrar un poco de tráfico por delante, aunque lo tiene con bastante distancia. Así que podría. Eh, incluso mejorar su tiempo de momento. Esos dos primeros sectores que están en morado. Parece ser que eh, Simón va encontrando cada vez más y más de su coche. Madre mía, el tiempazo que se está marcando. Simón O'Mill llegamos ya a la última recta. Tremendo lo de Simón O'Mill que se coloca con un 1.32-6 en esa pole position me parece que ya no se la arrebata a nadie esa Paul no yo ya creo que eh, ya será si antes era muy difícil ahora será aún más difícil poder arrebatarle a pol. Y eh, creo que pues bueno <risa> primero <risa> estoy viendo el stream retrasado de youtube porque aún no me carga <risa> y esto ah, claro, bueno, tranquilo pero sí sí sí acá, sí acabo de ver el tiempo que se ha marcado sí. muy buen tiempo y pues saber si mantiene si puede mantener ese ritmo aún con más carga o sea un ritmo mm. superior no un ritmo igualitario porque el 32 bueno es que ver, no voy a decir que está imposible dejar en carrera pero sí es que hablamos pero, de que saca medio segundo sobre el segundo clasificado ciudad sí. Guruñán. Ajá, ma mantener ma mantener una distancia claro mantener una distancia de ese mismo por vuelta no o sea medio segundo por vuelta si es que es capaz de lograr veremos que se va a distanciar en las primeras vueltas y, y básicamente la pelea será por el segundo o tercer lugar pues eh, Simón mil que pff, me parece que a mí que ya ocupa esa primera posición eh, casi confirmadísimo faltarían 3 minutos y medio por delante un 3 minutos 45 segundos por delante pero yo creo que ya simón tiene bastante a esa posición y ahora faltaría pues ver quién se coloca al segundo porque está súper súper apretado esto en segunda posición anda cira y en ese 133 -1, 1 33 1 también para destrochoque. 133 4 para Manuel Alves, que acaba de hacer esa vuelta, 1.336 para Roberto Gil, 1.337 para Nenad 133 1.337 también para Dusan Miloradovich, Renato del Río también, 1.337, brutal, brutal, cómo está apretada, parece que esto está todo apretado en un pañuelo. ahí está sergi muñoz que se coloca sí, en esa decimoquinta quinta posición Me mejoraba ese tiempo de vuelta roberto gil que mejoraba el primer sector pero parece que ha abortado ahora, no, no sé de quién se trata ahora el que está en imagen ahí está renato del río que está en esa octava posición mejorando ese primer sector es que todo puede pasar en esta sesión de cual y cuando quedan dos minutos y medio para que para que termine todo puede pasar todavía. Bueno, veíamos a Renato que iba apurando al máximo ese AstroTurf. Veíamos un coche que se accidentaba, me parece... Que podría ser el de Carlos Barros. O el de Sebastián Fabrega, Podría ser uno de esos dos pilotos. Los que llevan ese Audi blanco y amarillo. Renato que no consigue mejorar ese último sector. Sigue en esa octava posición. Y atención, Simón mil que vuelve a recortar tiempo en ese primer sector. Segundo sector también recorta tiempo. Simón O'Mil va recortando. Décimas de ese tiempo, bueno, más bien centésimas de ese tiempo, ya está apurando al máximo. Está buscando la vuelta perfecta ya. Simón Mil, que entra ya en la última recta. Y vuelve a mejorar su tiempo de vuelta. 1.30 y. 1.32.6 eh, también para él. No, pero ese, ese último tiempo de vuelta no sé por qué me lo marca con 132 7 bueno en todo caso el simono mil que está haciendo unos vueltones de la hostia si me permití la expresión jesli que está en esa décima posición viene mejorando su tiempo cruza por línea de meta continúa en esa décima posición y bueno, ya nos sale las clasificaciones a 20 segundos de que termine esta sesión de clasificación. Ya poco queda porque, porque cambie se me ha hecho cortísima. Se me ha hecho cortísima esta sesión de cuali, ¿verdad, Jesús? Sí, ha habido pilotos eh, marcando tiempos de manera muy seguida. Uh -huh. eh, y claro, o sea, no, no ha dado tiempo de ver. Eh, que tal vez algunos pilotos estaban mejorando aún más en sus últimos intentos cuando ya la cual se acaba, pero tenemos la carrera aún eh, y vamos a ver si nos puede dar la misma el mismo entretenimiento que esa. cual su clasificación? Bueno, pues eh, tres minutos por delante de Warm Up. En cuanto termine esta pequeña sesión, nos iremos ya con esa la primera de las carreras de hoy de 20 minutos recordemos son dos carreras 20 minutos la primera 25 la segunda parrilla invertida en esa segunda carrera los 10 primeros clasificados saldrán de forma invertida sería el primero que termine esta carrera saldría en la décima posición como suelo decir siempre ya ya me tendréis ya estaréis cansados de, de que os lo repita pero yo lo repito para los nuevos que se incorporen para que entiendan un poco cómo funciona Sería el décimo, sería el que haya acabado primero en esa primera de las carreras, el noveno sería el segundo y así sucesivamente hasta completar esas diez primeras posiciones y a partir de ahí serían ya las clasificaciones normales. Bueno, sesión de warm up que, bueno. Te lo voy a preguntar, Jesús, ¿tú para qué utilizas estas sesiones de warm-up? Eh, bueno, yo personalmente para dar vueltas ya con, con combustible cargado. Uh -huh. eh, claro, porque vienes de Quali el coche. Ya has agarrado un feeling diferente al coche y es importante volver al feeling que estuviste sintiendo el coche de repente en práctica cuando ya probabas para carrera ¿no? normalmente los últimos minutos de práctica se le prueba ya con quali para ya salir preparado y marcarla, más una buena vuelta en los primeros intentos pero ya de cara a, a los últimos minutos de quali también puede ser cuando piensas que ya tienes una vuelta casi perfecta y ya no la puedes mejorar eh, ahí puedes ya ir eh, practicando para carrera ¿no? igual estos momentos de estas sesiones pequeñas de warm-up eh, intersecciones de cual y para carrera pues se aprovechan o sea tienen ese propósito no probar para eh, probar el coche ya cargado para carrera así es, es buena opción para afrontar este warm-up también pues hay pilotos que quizás hagan algún ajuste de última hora en el setup porque hay algo que no hayan sentido bien, que hayan ajustado así a última hora y, y pues quieran revertir esos cambios, ¿no? Quizás. Claro, también puede puede ir encaminado por esa parte, ¿no? Eh, de repente no te has decidido aún por un setup de carrera y, y al final has probado cierto setup en práctica y tienes dos opciones ¿no? el, el, la segunda opción ya para descartarla o para tomarla según uh -huh. sensaciones del coche eh, la utilizas en warm up y de esa manera te das cuenta ¿no? qué que opción descartar y qué opción tomar para ya encarar el comienzo de la carrera bueno pues eh, llegamos ya a esta sesión de formación de parrilla como me gusta decirle es, eh, son los últimos momentos para los pilotos para incorporarse a esa parrilla de salida para cargar combustible si no lo han hecho para hacer los los últimos retoques ya la pincelada final y ya vemos que se ha formado ya bastante la parrilla vamos a poner esa cámara aérea para ver esa salida 15 segundos ahí está semáforo en rojo vamos a empezar 20 minutos por delante Ahí vemos los semáforos como se encienden todos y se apagan los semáforos. Simono Mil que sale como un autobús, vamos a ver quién es capaz de salir mejor de esa primera curva. Llegamos a la primera frenada, a ver que no haya incidentes, eso va a ser lo más importante. Bueno, Siberia Gurunyan que venía aprovechando ya al máximo ese bordillo interior, y parece que ya se ha comido un slowdown. Y de momento esas primeras dos curvas bastante limpias, vamos a ver, eh, porque todavía queda circuito están los coches muy agrupados y Mono Mil que se aleja, se aleja ya medio segundo. Y muy pegados estos dos pilotos que estamos viendo en imagen, Dusan Miloradovic y Nina Blazhevich, Blalis, perdón. Hoy Roberto Gil, me parece que es Roberto Gil ese piloto que va adelante. bueno bueno como entramos en la chicane van los coches rebotando tenemos esa cámara estática para ver cómo van pasando los coches por ahí bueno brutal brutal lo que estamos viendo ya Vemos un montón de, de coches en fila y, y bueno cuál sería un poco la estrategia de adoptar en estos primeros compases de carrera Jesús eh, pues yo creo que los pilotos eh, van a mm... no, a ver yo creo que tendremos estrategias muy muy variadas con el push to pass eh... Algunos pilotos más conservadores pues ahorrarán para las puertas finales, pero en este grupo apretado yo creo que la mayoría de pilotos va a gastar sus puesto en las en las primeras vueltas. Bueno, pues vemos que sí, Simón ya se ha alejado bastante a un segundo ya, de Cirair Guruñan, ir también que rueda otro segundo de eso choque Parece que. Por la parte delantera va a estar bastante relajada la cosa, eh, al menos en estos primeros compases, pero por detrás estamos viendo una fila india impresionante. <risa> Ahí está Roberto Gil en esa quinta posición, luchando por acercarse a ese cuarto clasificado que es Manuel Alves. Por detrás tiene a de hecha en, en su paracho, que es trasero, pegadísimo. En Nina Dray que va por detrás eh, justo... Bueno, inmediatamente detrás y eh, Renato del Río está también Orlando Teleiro por ahí en esa novena posición, Jesli en la décima, Mirko ser en la decimoprimera, primera. Madre mía, hasta el, hasta el vigésimo segundo clasificado que están rodando todos en fila india. Sí, pues sí, estas primeras vueltas han servido para ver que. Eh, hay pilotos muy igualados en la parrilla, eh, probablemente aún haya uno que sorprenda y, y tenga más ritmo, pero Orsje Sleven de verdad es un circuito un poco difícil para adelantar, es un poco eh, delgado. Y hay que saber buscar el punto, ¿no? saber gestionar los push-to-pass y, y veamos pues qué acontece en la carrera. Bueno, a priori esa recta principal sería un buen punto de adelantamiento sobre todo en esa frenada habría que aprovechar muy bien el interior de, de la primera curva y salir eh, traccionando mejor en esa segunda la segunda tiene ese radio bastante abierto y es eh, una curva bastante larga y hay que aprovechar ahí eh, o intentar eh, no, que, no quedarse en paralelo pero a priori claro, ese, ese sería eh, un buen punto de adelantamiento y luego sería también eh, la contrarrecta quizás. Sí, sí, sí. Eh, pero para eso los pilotos han. o sea, deben tener muy buena salida en la última curva. Eh, uh -huh. Al rodar muy pegados, el piloto de adelante no deja ver los puntos de referencia que tiene el piloto de detrás. Eh, puntos de referencia que le pueden dar muy buena.. Eh, muy buena nota para saber cuándo girar y cómo aprovechar el máximo de la salida y poder ayudarse con el push to pass. Bueno, eh, veíamos ahí a. Muy sí, perdona. Veíamos ahí sí. a Renato del Río, que ya estaba intentando el adelantamiento. Sobre Nenas Vladi Parece que eh, tiene ganas de. de intentar uh, salir a, a mayor ritmo. Se protege por el interior eh, Nenas. Le hace un cambio de dirección a final de recta. Vamos a ver, eh, bueno, de momento no hay mucho. Sí. Y por detrás vemos un adelantamiento casi. Eh, Taxi que estaba intentando el adelantamiento se va por fuera en esa curva. Intenta contratrazar atención porque esto puede ser un adelantamiento. Ahí está. Taxi que adelante a Gerson David. Y Gerson que intentaba sí, hacer la contra. Perdona, eh, dime. Sí, esperemos que no no haya pilotos que puedan causar una catástrofe en la primera curva, porque venir con tanta velocidad en la recta eh, de repente pasarse el punto de frenada y terminar con uno dos o hasta tres DNFs al mismo tiempo. Bueno, atención, con Nena, que le han puesto un slowdown por eh, exceder los, los límites de pista, perdón. <ríe> eh, nena en su lucha con eh, Renato. Eh, se está poniendo bastante nervioso. Y, y los dos coches con esa carrocería eh, muy similar. Atención porque le adelantan... Bueno, le adelantan tres coches de golpe. Hasta lo ha adelantado aquí eh, Mirko Locher. Y bueno, vemos problemas para, para Nenad que está retrocediendo bastantes posiciones. ¿eh? Puede que le haya sucedido algo. Tenga problemas en el coche. Se intenta colocar en paralelo. Vamos a tener un Tree Wide aquí prácticamente. Le coloca el coche por el interior a Carlos. No, perdona Carlos, no. A. A Sergi Muñoz y parece que tenía problemas en.. Eh, bueno no sé no sé quién ha sido parece que era sergi muñoz sí sí era, era sergi muñoz que ha trompeado con, con ese toque no, no sé exactamente qué ha pasado pero hemos visto hay un toque y, y bueno eh, eh, una de, de las catástrofes ¿no? de la carrera va a ser porque bueno, ya comentaba jesús que esperábamos que no, no sucediera nada pero al final ha tenido que suceder. Los, los pilotos ruedan bastante bastante juntos, ¿no, Jesús? Sí, sí, sí, ruedan muy juntos. Bueno, y tenemos a Cirair que está ahí acercándose a. Perdona, a eso choque que se está acercando a cirair O oh, me parece que Cirair haya podido adelantar a, a esto. Vamos a. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento bastante cargada de, de acción esta carrera. Nos vamos con... Ahí Creo que estaba activando el push to pass, creo Renato del Río. Sí. Ahí en la, en la recta. Y otro creo. <ríe> si sí, de verdad los push to pass se van muy rápido si es que.. O sea, al estar robando en grupo, ¿no? Eh, uh -huh. Como decía, al estar robando muy pegados, eh, no, pues, eh, se pueden pasar los puntos de referencia que ya tenemos marcados y eh, trazamos curvas de una manera muy deficiente que puede hacer perder distancia con el piloto de adelante y uh -huh. al tratar de recuperar, eh, activamos el push to pass, ¿no? Y nos va descontando cada uno. Normalmente yo creo que el piloto de adelante tendría la ventaja si le quitásemos el, el factor presión, porque el piloto de atrás está, o sea lo, lo, lo puedes ver en tu espejo, ¿no? Y eso te, te da un factor de un poco nerviosismo, ¿no? Al, sí. Al trazar ciertas curvas. Efectivamente, vas con la tensión de que tienes ese piloto detrás y también vas con la tensión de que no quieres arruinar ni tu carrera ni la de los demás. Sí, sí, eso, muy importante. Pues eh, Dusan Miloradovic que se está pegando como una lapa a esa eh, parachoques trasero de Roberto Gil. Los dos coches con esa misma decoración. Vamos a ver si le intenta el adelantamiento en esta frenada. Se ha colocado a Reufo y está muy cerquita. De momento, ninguno que ha utilizado ese push to -pass en esta recta. Parece que se guardan las cartas se guardan esos ases sobre la, bueno bajo las mangas Uy, y hay un coche doblado creo ahí sí tenemos ese coche que tiene el parachoques delantero eh, totalmente desvanecido por así decirlo a ver de quién se trata si se puede podría tratarse de Fabián Alba quien eh, rueda en esa vigésimo quinta posición y está intentando estorbar lo mínimo posible Y bueno, eh, parece que Roberto Gil y Dusa Miloradovich se están acercando a, Ro, a a Manuel Alves, perdón. Eh, parece que va a haber lucha por esa cuarta posición si es que se dejan esos dos pilotos uh, con los Audi rojos. Uy. Me decía que hacía otra trazada distinta. Dusan Miloradovich en esa curva parecía... Que había tenido alguna especie de problema en su trazada. Quizás haya salido ligeramente mal. Y atención, porque le coloca el coche por el interior Dursan Miloradovich a Roberto Gil. Le intenta atacar. Pero no lo consigue de momento. Sigue Roberto Gil en esa quinta posición. Perdón, eh, Jesús, eh, sigue tú, si quieres. Ah, sí, sí, como decías, eh, muy, muy cauto eh, por parte de Duhan Milo, Miloradovich, disculpen si me estoy diciendo mal, eh, pero al faltar ocho minutos de carrera sabe que aún quedan vueltas como para intentar un movimiento sobre el piloto que está delante de él. Eh, igual si fuese la última vuelta tal vez hubiésemos visto algo más de agresividad pero muy buena actitud por parte del piloto Sergio. así es bueno va, va mostrando su coche no va intentando ya el adelantamiento pero todavía le quedan siete minutos bueno ocho minutos cuando vemos también una lucha aquí por esa decimos séptima posición con sebastián fabregat y no antunes no antunes que le adelanta no, no Antones que se ha colocado por el interior y consigue consolidar esa décimo, séptima posición. Al mismo tiempo que llevamos un ataque de Renato del Río sobre Eduza Milhradovic en la curva rápida antes de terminar la vuelta. ¿Mm? Bueno, antes de la curva rápida en la S que también fue algo brutal. Vaya, lástima que no podemos estar por todo. Nos gustaría, nos gustaría mostrar todas las maniobras más relevantes de la carrera pero a veces uh, no damos a más claro. bueno y paralelo con uh, José López y, y Tony zaguirre José López que de momento rueda en esa quinta posición décimo quinta posición perdón ya le estaba dando 10 posiciones de más o de menos se, se quiere interpretar y José López que ahora se aleja de ese 16º eh, clasificado. Quién es todo? Tony Zaguirre? Vamos a ver. Eh, bueno, la lucha entre Dusa lado y Roberto Gil que no cesa por detrás. Renato de del Río que también intenta aprovecharse de la situación. Ojo, eh, acabo de verlo la data y ese grupo ya está sin Push to Pass prácticamente. El único que le queda Push to Pass es al que está encabezando este grupillo que es eh, Manuel Alves. No, eh, to todavía le quedan, eh, le todavía le quedan. Le quedan. Todavía le quedan sí, porque no, todavía están... Le quedan tres push to pass. No, más, más, más. Tiene, claro, pero... tiene siete Dusan, tiene Uno. siete Renato, tiene cinco ah. Roberto, seis Manuel Alves. De momento, a mí me parecen que tienen bastantes. Entonces aquí me salta, creo que es un error de regreso, me salta. Puede uno, ser. Miloradović uno Renato del Río. Ahora ya cero, cero, cero, cero y bueno cero también manera Creo que está mal mi, mi orden. Puede ser que esté tuyo, que esté mal el tuyo o que esté mal sí. el mío. Puede ser las dos cosas. Pero bueno ya veremos viendo eh, conforme se va desarrollando esa. Ese pequeño tren que tenemos, que ya se ha vuelto de tres, se queda un poco eh, Renato, creo, ¿no? Así es, eh, Renato del Río, que ha perdido un poco de comba con respecto a Dusan Miloradovich. Estamos eh, viendo en imágenes eh, Audi rojo con el número 99. El 98 es el de Roberto Gil en esa quinta posición y ese coche amarillo es el de Manuel Alves. pues eh, también Orlando Teleiro está intentando batallar por esa octava posición. Se colocan en paralelo. Atención con Dusan, de y Roberto Gil. Que estaban en paralelo ya prácticamente... Prácticamente, perdón. Dusan que todavía no consigue adelantar. No, cons, no consolida ese adelantamiento. Va a intentar salir más rápido de esa última curva. Se coloca por el exterior. Los dos usan el push -to pass. Vamos a ver si se acerca Dursan en esta frenada. Parece que está bastante lejos. Y cuatro minutos para que esto acabe. Cuatro minutos para la finalización de la primera de las carreras. Quedará la segunda con 25 minutos por delante. me Quiero ir a otras luchas, pero es que esta está muy emocionante. ¿eh? Sí, sí. Sergi Muñoz con Sebastián Fábregat están rodando en esa decimoctava y decimonovena posición. Sergi que traza más al exterior esa curva, se coloca por el interior. Intenta el adelantamiento sobre Sebastián Fábregat. Atención, porque podría ser. La maniobra que le colocara en esa decimoctava posición. De momento, Sebastián que consigue alargar un poco más esa frenada. Se va a dar un pelín largo en esta última curva de esta sucesión. Pero todavía tiene ventaja Sebastián Fabregat sobre Sergi Muñoz. Y atención con dos a que sale a esa recta de meta. Vamos a intentar el adelantamiento aquí. Aprovechándose al máximo el rebufo como puede. Le coloca el coche más o menos en el medio, en una línea defensiva. Roberto Gil, quien rueda en esa quinta posición, no va a dar su brazo a torcer. Parece que había un pequeño toque nada serio, un poco de chapa chapa a la salida de esa curva 2. Y bueno, es que me quedo mudo con, con la batalla que tenemos aquí entre estos dos pilotos que han estado toda la carrera pegados para choques con parachoques choques. Vamos a ver, ya quedará pues eh, aproximadamente una vuelta. ¡Uy! Se va por fuera ese piloto doblado. Era. Eh, lo había mencionado antes. Eh, perdón, se me ha ido la pantalla esta. Era Fabián Alba que se iba ligeramente por fuera, quizás para dejarse adelantar más fácilmente. Y atención porque Roberto Gilba intenta el adelantamiento ahora. Sobre Manuel Alves y a su vez Dusan Miloradovic va a intentar el adelantamiento sobre Roberto. Vamos a ver, ojo, que se coloca por el exterior Dusan Miloradovic, pero finalmente Roberto Gil consigue cerrar la puerta. Madre mía, ¿cómo está? La de, de Roberto se si está bien. Así es, fría y ojo, error de. Error de Manuel, que pues no le ha costado tanto porque uh, no mantenido el interior y ojo paralelo, ahora comis. Dusan Milorado y se acaba de adelantar a Roberto Gil, Roberto Gil que no, se colocan en paralelo otra vez, pero tiene el interior Dusan. Podría ser la quinta posición para Dusan. Roberto que intenta que interior. el interior. Pero no, no ha resultado. Y por detrás, Renato del Río haciendo luz. para poner nervioso a alguno de los pilotos. Madre mía, cómo están las cosas. Madre mía, la lucha. Vamos a ver a Simonomir que está a punto de cruzar por línea de meta. Y va a haber otra vuelta, creo. No, no, no, no, no va a haber otra. No va a haber otra. Estamos ya. Se cierra ya ese crono. Acaba ya. La cuenta atrás, llegamos a la última curva, Simono Mil, vencedor de la primera prueba, con una ventaja bastante holgada, de 11 sí, ojo segundos error, Ojo error de error de, de Manuel Alves, que se pone en paralelo con Dusan, que le va a arrebatar la cuarta posición Ojo error, en esa, uy, se tocan, se tocan, se tocan, se tocan, se tocan, para la curva rápida Pues atención, madre mía, cómo están las cosas, madre mía, cómo están las cosas, Dusan Miloradovich, que se coloca y para el interior error, acaba de perder la posición, se va por fuera, porque Renato de Río lo acaba de empujar por el exterior y va a perder otra posición más Roberto con Orlando Tereiro que se queda con esa séptima posición Roberto Gil octavo Manuel Dosers noveno Lástima, lástima por Roberto Gil que estaba luchando muy bien, estaba defendiendo muy bien esa quinta posición finalmente pues eh, con los toques, con el chapa, chapa, con las peleas ha eh, acabado cediendo a esa presión Una lástima veremos si hay eh, sí. decisiones por tomar por uh, comisión uh, bueno por, uh, por los comisarios deportivos pero emocionante está un rato eh sí sí sí muy emocionante la carrera eh, bueno si un humilde estaba en, en su mundo por, por <risa> eh, no buscar otra claro de descripción ha hecho, a ver, muy buena consistencia, se le ha dado, ¿hay entrenado o no hay entrenado? Eh, lo, lo que sí es un fact es que se le ha dado muy bien esta combinación. Eh, pare, parecía como si hubiese, claro, estaba Simón en su grupo solitario, luego de ahí otro grupo, Hirang Gurunyan, eh, con Desko Sosque, eh, persiguiéndose por el, el, la segunda posición, y de ahí está un grupo muy entretenido, hasta cuatro pilotos desde la cuarta hasta la hasta la séptima posición persiguiendo esa tan ansiada cuarta posición. Madre mía, me va a costar recuperarme sí, esta, eh. ¿eh? Y el final sí que ha estado, claro, al estar rodando tan pegados, un mínimo error puede condicionar, o sea, prácticamente, claro, tu clasificación al final. Creo que Roberto sale en primera fila. Eh, y ahí Renato, que alcanzó a quitar la posición junto con Orlando, eh, eh, tal vez se tendrá que ver esa maniobra porque tanto Dusan como, como eh, Renato pues, han tenido pequeños eh, toques que han condicionado la carrera del otro. Eh, Veamos cómo eh, Roberto se iba afuera al pisar tierra tienes menos aceleración y perdía un otra posición con orlando que venía pues un poco más atrás no sin perder la vista grupo lo diría dirección de carrera y vamos a ver ahora esta segunda segunda manga de, de la cuarta ronda de Cup. bueno pues eh, estamos llegando ya a la conclusión de esta sesión de warm up queda un minuto y eh, 15 segundos Los pilotos que van saliendo un poco a coger el feeling con esas gomas frías. Vamos a las imágenes de este circuito precioso de Urshchersleben. le ven ya o sea, la curva 1 muy complicada. Una curva con un ángulo de 90 grados y un radio extremadamente endiablado. Ah, uh, disculpa, Esteban, ya perdí un poco. Nada, nada. Eh, nada, estaba, nada. Sí. Comentando aspectos técnicos del circuito. Claro, eh, sí, es muy técnico ese circuito. Mm. Eh, como ya veníamos mm. diciendo, uy, Fabián Alba que viene como casi derrapando en esa curva rápida. Mm -hmm. <ríe> eh, es, pues, conservar muy bien la trazada para o sea, aprovechar prácticamente esta pista con sus estructuras que está diciendo eh, ven, que tengo eh, como decir to, todo el espacio para para aprovechar no o sea eh, puedes pasar por estos si, sin perder velocidad pues, pues o sea, te, te da mucho margen pero también no o sea, te puede dar lo contrario en ciertas curvas por pasarte unos milímetros no, tratando de aprovechar ese margen al máximo eh, puedes pisar césped y pues irte ya al exterior hay que tener mucho cuidado con estos coches bueno pues eh, está a punto de formar toda la parrilla quedan escasos 30 segundos para que los pilotos se coloquen en sus posiciones eh, Simón mil que al ser el primer clasificado se colocará en esa primera posición. Y ahí vemos los semáforos en rojo. Se apagan los semáforos, se empieza la carrera 25 minutos por delante. Nenat Vladislavjevich que sale en esa primera posición, intenta defender el interior para que no le ataquen. Y por fuera, uy, se había salido ese coche verde, no sé de quién se trata ahora, no puedo verlo, no eh. puedo verlo. Pero nena, que va a conseguir un poco de ventaja con ese incidente. Sí, sí, sí. Eh, creo que era de Desco. El coche verde... Puede ser... No se el Puede ser de esos choques. Sí, sí. Y bueno, ahora lo que sí estará interesante es la, la remontada de Simón, como ya habíamos dicho, se está dando muy bien esta competición bueno, De esos choques o, o Nuno Miguel, Miguel podría ser, ¿eh? ¿eh? Nuno Miguel podría haber sido, ¿eh? Ese coche, porque... Lo veo bastante retrasado, me parece que se en esas primeras posiciones. Ah, claro, sí, sí, creo que. Sí, claro, puede ser, porque se retrasó demasiado y no creo que un coche que se haya retrasado demasiado ahora mismo estaría en el top 5 o top 6. Y bueno, vamos con la carrera. Bueno, pues. Vamos a los coches apurando al máximo esas curvas. Llegamos a sí. segunda vuelta con Nena Vladislavich ocupando esa primera posición. Orlando te he leído? muy pegado a ¿eh? él. Vamos a ver si hay batalla por esa primera posición. Está empezando a imponer ritmo Nena Vladislavich y la cámara o bueno, entre los directores en este caso nos enfoca a Simón que yo supongo que los director esté enfocando a los coches que están ganando ¿no? eh, respecto al, al Relati eh, mm. promedio, supongo. ¿sí? Y claro, ahí está en esa sexta posición. Pero espero que como en la primera carrera también se formen esos grupos que nos sorprenden y, a, a cada vuelta y, y mm. nos dejan con ganas de paz. Así es, queremos batallas, queremos ver cómo los pilotos van luchando entre sí por conseguir posiciones. Es lo emocionante de las carreras. Cuando vemos que entran a esa preciosa chica, apurando ahí al máximo, vemos cómo rebotan los coches en esa sucesión de curvas. Y todavía sigue siguen en esa primera posición, defendiéndose de los ataques de Orlando Teleiro. Orlando, sí. quien es el líder del campeonato, podría puntuar bastante bien en esta segunda carrera. Y esto le podría proporcionar incluso ventaja en el campeonato. Sí, sí, y ya que la primera manga no ha no ha ido como tal vez se le eh, el mismo se esperaba. Bueno, eh, ojito, pues ojito con Simón 1000. Perdona que te interrumpa que se coloca en paralelo sí, en eh, esa primera curva, madre mía. Madre mía, cómo va Simón Mil intentando atacar ya de primeras. No quiere perder puntos del campeonato, quiere colocarse en las primeras posiciones. Y de momento, Dezzo Choque que le defiende esa quinta posición. Simón mil que salía en esa décima posición al tener la parrilla invertida y ha remontado cuatro posiciones. Sí, uh, ya se encuentra sexto por Desco Choque, que no es, eh, por así decirlo, mala idea defender su posición a pesar de que sabe que en esta ronda eh, Simón tiene la ventaja, tiene un primo más superior al de Desco, pero eh, decía que no es eh, tonto, por así decirlo, porque... Simón se encuentra por debajo en la tabla de clasificación general, mm. justo ahora mismo. Y ojito porque le mete el coche por el interior de esa curva. Eh, sería sí, esa chica, teaba... madre la mía, frásiga, cómo no lo ha claro. metido el coche. Y si, atención con eso que se defiende los ataques de Dusan Miloradovic y también de los de, de Cirair. sí, de Cirair Gurunyan. roberto gil que ahora rueda en esa tercera posición quizás incluso favorecido por esa por esos choques que ha tenido en la primera de las carreras pues podría aprovecharse incluso en esta segunda carrera y acabar más alto de lo que venía siendo esa primera carrera claro debe concentrarse eh, mantener un control el hueco uh -huh. que ahora mismo o sea, empezar a construir el hueco y tratar de acercarse del delante, ¿no? Tal vez para que le puedan reducir la recta Pero a ver si, si no comete errores. El bueno, Renato Río está haciendo muy buen trabajo presionándole, a ver si puede repercutir tercera posición. Sí, Yo iba a decirlo, lo veíamos, llegábamos a ver colocándose en paralelo con Roberto. Va a estar apretada la cosa, vamos a ver una carrera con bastantes batallas como la la que ha sido la primera carrera de 20 minutos. Yo creo que va a estar emocionante también esta atención porque intenta colocar el interior ahí Renato, pero no tiene el coche lo suficientemente cerca. Por detrás, Simono Mil que intenta adelantar ya. Simono Mil que intenta ataque. Atención que se coloca en paralelo en esta última curva. Atención, ¡Madre mía, cómo se metía! ahí de estos choque! Intentándose aprovechar de ese hueco que generaba Simono Mil. Y Simón que se coloca cuarto ya y va por la tercera posición, ¿eh? Va por Roberto Gil, quien está rodando a prácticamente un segundo, bueno, menos de un segundo, está a medio segundo e incluso se va acercando muchísimo más <ríe> Simón a Roberto. Y, y este, el grupo que se ha formado ahí de cuatro, pero están súper pegados pegadísimos, prácticamente para choque con para choque. Efectivamente, efectivamente tenemos una buena lucha ahí. Una bonita lucha, Roberto Gil que va a intentar adelantar a.. Bueno, va a intentar defenderse de los ataques de Simono Mil y Simono Mil que va a intentar ir a por todas. Y no hacen que lo intente la curva rápida, Dios. Demasiado peligroso. Bueno, bueno, nunca. Nunca se sabe. Pero igual estos cuatro, bueno, eh, pasado de las luchas que sean más adelante o más atrás, me gustaría eh, seguir estos cuatro, ¿no? Por, el, por eh. lo que queda, bueno, por las siguientes vueltas al menos, no, no, no por lo que queda de carrera, porque queda mucha carrera, pueden haber aún más batallas y, y eso, pero ahora mismo esa es la que está más interesante. Sí, sí, tú estás dependiente de eso, nosotros estaremos pendientes de Simón y cuando nos digas, estaremos pendientes para pinchar la cámara cuando podamos atención que simona mila acaba de adelantar a, a, a roberto gil ya va por orlando teleiro atención porque orlando teleiro también está muy cerca de el play podría haber batalla por esa primera posición incluso podría acercarse el interior pues ahí está sí sí uh! Lo que ya veníamos hablando, esa salchicha te penaliza, te quita velocidad si es que la pasas demasiado por. por agresiva, atención, sí. Lo que le ha pasado a la... Renato. Sí, ha, ha tratado el adelantamiento por el interior, pero se le ha ido un poco la mano, ha pisado la salchicha demasiado y, eh, pues, ha otra vez descendido en de posición, la posición que había eh, ganado en esa frenada. Pues si mono Mil que se coloca en esa tercera posición, va a la búsqueda de la segunda. Y quizás de la primera va a intentar eh, coger más ritmo para acercarse a los dos primeros clasificados y la batalla por esa quinta posición que ahora mismo ocupa Destrochoque. Choque. Madre mía, como está intensa la cosa. Se intenta acercarse ahí el Renato del Río. Renato que. De momento, pues no ha conseguido adelantar mucho, pero se ha conseguido mantener muy bien. Uy, se va un poco fuera, parece ser. Pisado un poco el, el la escapatoria, sí. Bueno, como cómo estaban esos dos, cómo sí, estaban sí, la de la pegados. Que Uy, que se ha ido un poco largo también ahí ese relato. Renato y que, que y viene un nuevo. Eh, un nuevo contendiente aquí a luchar por el del séptimo lugar que es Jesli ahora mismo en séptima posición. Así es, así es Jesli que ahora está por detrás de Dusan Migoradovich en esa séptima posición. Y eh, chapa, chapa que ha habido con eh, Renato del Río y eh, du, eh, Dusan. Era ya me confundo, es que son muchos. Eh, creo que es mejor memorizar por colores, ¿no? Al menos los los ocho primeros me los tengo <ríe> grabados de memoria. A mí ya es que se me escapan. Sí, sí. Se me escapan todos. Al final vas memorizando y luego te cambian el coche. Algo muy difícil. Y más cuando son todos los mismos sí, claro. coches. Sí, sí, todos son Audi. <ríe> bueno, pues eh, bueno, Jesly. Sí. Pe Mira, separar el grupo, decía. Pero bueno, todavía hay opciones de que hayan batallas aquí. Esperemos que sigan habiendo. Esperemos que Jesli pueda remontar alguna posición si es que eh, se puede acercar. Bueno, parece que traen buen ritmo ahí para estarle siguiendo a, a Dushan como a, a Desco que ahora está en quinto. Sí eh, y ojito eh, Desco creo que lo había visto ojito no. para la batalla ah, no, no, por esa no, no, primera no, no, no, posición no, no, no, no. perdón con orlando teleiro sí. que está pegadísimo a nena blaisartjevic hace unos breves instantes simono mil que ya está un segundo y sesenta eh ojo porque lo ven lo ven por sus retrovisores ambos pilotos tanto simón digo tanto nena blaisartjevic como orlando teleiro perdón ya se está viendo la mancha blanca y azul en esos eh, retrovisores de los dos primeros clasificados. Y la lucha que va a estar aquí, ¿eh? Sí, sí, buena lucha sí, se avecina. A ver si... Eh, qué, qué, ¿Qué puede traernos esta carrera? Si... Si se ese uno más a la lucha de, por la primera posición. Pues atención con Simona Mil, que ya se está acercando demasiado. Atención también Orlando que se colocaba en paralelo, le intentaba el interior. Ahí está. Pues parece que consolida sí, ese no, adelantamiento. Nenas Vlayzáchevich que ya no puede más. Cede ante la presión de Orlando Teleiro. Y Orlando que tiene ganas de escaparse, pero atención con Simon que ya está ahí, ¿eh? Sí, sí, ya está ahí. Tal vez lo estudie por un par de curvas para ya concretar el adelantamiento e ir a por Orlando. Pues o Simon o mil que se pega, se para choques trasero, de Nenad a Lucha por esa primera posición entre estos tres pilotos, entre estos tres titanes, estos tres pilotazos, que tienen tanto nivel, pero hoy parece ser que Simón 1000 está a un pasito más allá. Parece que tiene un poco más de ritmo. Sí, como decía antes, a Simón se, se le está dando muy bien esta combinación por lo que pues eh, yo creo que es cuestión de, de, de tiempo no para que veamos una una batalla o eh, por la primera posición decimos pues nada quedan todavía quedan 11 minutos eh o sea va a estar claro. va a estar reñida la cosa yo creo eh de momento Simón yo creo que tiene bastante tiempo como para prepararse los los adelantamientos uno por uno que no se le escape mucho orlando telero eso va a ser un factor a tener en cuenta y yo creo que esto podría podría desencadenar, es desencadenar en unos adelantamientos bastante fructíferos por parte de simon de hecho ya intenta colocarse en paralelo ahí está se coloca por el interior ya está ya tiene el coche por delante del de Vladislavich se coloca en esa segunda posición. Orlando Teleiro, madre mía, el adelantamiento que se ha sacado de la manga. Simon Omil, que se coloca ya en la segunda posición y va por la primera. y sí, sí, le ha hecho un muy buen interior en la chica, frenando un poco más tarde para hacerse con esa segunda posición. Se abría un poco Simón O parece que pisaba un poco la hierba. Recordemos que la hierba penaliza. Y más en este simulador se nota un montón. El patinaje artístico te puede hacer el coche cuando pisas hierba. O cuando pisas gravilla también. Esos neumáticos que pierden mucho agarre. Pero de eh, momento. El patinaje, el patinaje artístico. Claro que sí. Claro que si pierden muchísimo agarre esos neumáticos cuando pisan hierba, cuando pisan gravilla, hay que intentar evitar al máximo esas escapatorias porque te pueden hacer perder mucho tiempo. Pero Simono Mil que lo contrarresta con unas manos de auténtico dios del volante. Y a ver, creo. Me está marcando que ya no tiene Push to Pass. Eh, pues eh, eh, todavía. El... Todavía pero... siguen, eh. Todavía siguen con Push to pass. Y claro, se claro, colocan no para nada, claro. la atención con Simón Mil, que se va a intentar por el exterior. Se abre. Orlando Tereido para cerrarle la puerta, pero. ¡Simón que consolida el adelantamiento! ¡Wow, madre mía! ¡Simón mil Primera posición ya. Se va a intentar dejar. Sí, Orlando Teleiro que intentaba al interior, pero no conseguía, no estaba a la altura suficiente. Y simono bueno, mil que ya se ha hecho con esa primera posición, madre mía, no le ha costado nada adelantar a estos dos pilotos. Sí, sí, ya veíamos que Simón no traía un ritmo superior, la posición de tiempo ahora. Pues a ver cuánto. cuánta distancia le hace a Orlando que se encuentra ahora en Portugal. Qué locura de carrera, eh. Qué locura de carrera. Simón 1000 que salía en esa décima posición, ha remontado hasta la primera con unos oponentes realmente muy duros de pelar. Bueno, pues nos vamos con Dusan Miloradovic que está batallando por esa quinta posición con Roberto gil Se vuelve a repetir la escena de la primera carrera, vamos a tener lucha hasta el final, yo creo. Y Dusan Miloradovic, no, perdón, de estos choque, perdón, porque de hecho Dusan parece que se ha retirado. Sí. No, Dusan está ahí en sexto. En Ay, sexto. coño, sí. Hostia. Eh, sí que... Perdón, sí, lo, tengo sí tengo retirado, tío, lo tengo enfocado. Lo tengo enfocado justo Uruguay en imagen que... y me estoy confundiendo ya entre los nombres de los pilotos. Eh, Pido disculpas a la audiencia. <risa> <risa> eh, ya no, el que, sí, lo que se ha retirado es Sirai Uruguay, que también venía eh, remontando, pero ahora mismo se encuentra. En vigésima posición eh, con un Relativ que no cambia, lo que indicaría que ahora mismo su coche se encuentra en Una lástima por decir a eh, quien, bueno, yo por lo que he visto, no está clasificado, no tiene no ha puntuado en ninguna de las carreras. No sé si es piloto reserva, pero sí que hay que decir que Cirair Gurunyan es uno de los pilotos que hay que tener mucho en cuenta también. En los campeonatos de Race Room Spain es un piloto que puede hacer grandes, eh, grandes carreras y, sin embargo, pues verlo retirado no se extraña. Pues esa batalla por esa cuarta y quinta posición. Uy, madre mía, si ahí va por fuera Jesli. Se salía de pista. Atención porque tiene problemas para traccionar ahora. Sí, parece que va a perder otra posición ahí con Renato del Río. Ahí está, la ha perdido. La ha perdido. Está octavo Jesli en estos momentos. Y eh, pues eh, se aventajan ahora tanto Renato del Río como Dusan Miloradovic. De hecho, bueno, es que ha perdido un montón, eh. Ha perdido un montón en ese error. Una lástima por jesli que estaba haciendo muy buena carrera. Pero bueno, todavía continúa, eh. Sí. Todavía puede remontar algo. Sí, todavía queda eh, Esperanzas para, para todos los pilotos que buscan. Uy, se acabó de ir. Coche, pero uh, si sí, Tony Saguirre, que perdió posición con Sergi Muñoz, se fue un poco largo en la curva rápida y, y ahora mismo está en la primera posición. Con un slowdown creo también, claro, porque por irte en la curva rápida, eh, aunque sea error tuyo y hayas perdido tiempo, de alguna manera Rayson pues te lo penaliza con un slowdown. Yo mm. creo que es injusto, porque al final estás perdiendo tiempo ya por irte largo, pero bueno. Oye. Oh, la verdad, estas penalizaciones están hechas más para las escapatorias de asfalto, quizás. Son las que podrías aprovecharte un poco de, de esas salidas de pista, pero bueno, al final no se puede controlar todo. ¡Uh! Madre mía, como se salían a la... Hierba exterior, esos dos pilotos, tanto Roberto Gil como Dusan Miloradovic. vemos que Jesse aparecen daños en el coche en la transmisión. Ahora ha tenido algún problema, o quizás es que sea un bug de, de la interfaz que me está mostrando la información. En todo caso, sí que es verdad que jesli pues, con. Bueno, de hecho tiene ese parachoques delantero dañado. Podría ser, podría ser que tuviese daños en su coche. si yes, sí, va a penalizar al tener daños en el coche el aero. Eh, las curvas rápidas eh, no la va a poder pasar como las viene haciendo en la... Cuando el coche estaba bien. Y atención con Nena Dvadisadjevic que se está acercando de nuevo a Orlando Teleiro. Esto podría ser lucha por esa segunda posición de la carrera. A falta de tres minutos para que termine. Yo creo que serán dos vueltas para que esto acabe. ¿eh? Sí, sí, creo que también dos vueltas. bueno pues nena platizajevich luchando por la segunda posición de la carrera se ha vuelto a acercar a orlando Tereiro orlando puede haber visto acusado el desgaste de los neumáticos por intentar ir a mayor ritmo al principio y por contra Nina podría haber hecho una mejor gestión de los neumáticos y ahora estar rodando ligeramente más rápido que él Vamos a ver si esto termina en adelantamiento. Vamos a ver quién termina en esa segunda posición. Recordemos, Orlando Teleiro es el primero clasificado en este campeonato. Y bueno, faltará ver cómo se quedan las cosas después de esta carrera. nos lo contaremos la semana que viene. De momento, pues nos vamos a centrar en lo que está pasando en pista. Bueno, pues llegamos ya a la última vuelta de la carrera, eh, presumiblemente, porque habría que ver si debería ser esta la última vuelta de la carrera. Falta minuto y 20. En cuanto termine el crono, ya estaremos muy cerca del final de la carrera. Y parece que Nena se va acercando. Se va acercando a Orlando. Va a intentar el adelantamiento, quizás. Le falta muy poco. Y no puede perder muchas oportunidades porque esta es la última vuelta ya, ¿eh? Sí, a ver si... Si... Si puede formular un plan para adelantamiento y quedarse con esa quinta plaza. ¿La segunda? ¿La segunda? Ah, ah nena. Ah, claro. <risas> yendo al otro serbio. Al otro serbio. Sí. Es verdad, Dulcan Miloradovic, quien está ahora por detrás de Roberto Gil, también está batallando por esa quinta posición. Y llegamos ya a las últimas curvas, ¿eh? Vamos a enfocar ya a Simono Mil. Estamos a punto de llegar a esa recta de meta, quedan 10 segundos. Va a terminar la carrera ya. 5 segundos. Llegamos a la última curva. Y justo termina el crono cuando encaramos ya sí, la recta sí, de meta. Tiene muy buena salida de la, de la CS de la chicana a ver si la intenta en, en esas últimas curvas con Roberto. Y Simón bueno, O'Meill que rápido se rápido coloca en esa primera posición. Vamos a ver si Nena puede adelantarnos. Para, salida para Salir con muy buena aceleración para la última... Creo que sí, creo que sí lo uh, consigue. Dusan Miloradovic no, que está con... en paralelo. No, lo consiguió, lo consiguió, creo. Pues a mí me aparece, me sigue apareciendo en esa sexta posición, pero podría ser que se hubiese colocado en la quinta, un entrado en paralelo, en esa recta de meta. Así que podría ser, podría ser que hubiese acabado en la quinta posición. No estoy del todo seguro. Habrá que ver los resultados. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? que finalmente quedan en la quinta posición, aunque nos lo muestren en la sexta. Habrá que ver, habrá que ver qué es lo que ha pasado exactamente. Bueno, pues ha terminado la segunda de las carreras con Simón mil vencedor en ambas rondas. En ambas carreras. Y esto, pues, le podría dar un empujón. Bastante fuerte. Para el campeonato. Ahí tenemos las clasificaciones. Bueno, no, no. En el Reactive. Eh. Dos milésimas de diferencia a cruce de meta entre Roberto Gil y, y Miloradovic. ¿Quién te sale que ha ganado? Eh, Roberto, P5. Vale, vale, a mí también me sí, sale Roberto parado. en quinta. Parece ser que va a ser el quinto clasificado sí, sí. Roberto Gil, pero han entrado prácticamente en paralelo. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, dos milésimas prácticamente no es nada. No es nada, no es nada. Esa ha sido la diferencia. Entre... Han entrado en línea de meta completamente en paralelo, solo un ligero splitter de diferencia. El splitter es esa pequeña parte aerodinámica que tienen algunos coches que van en el morro del coche. Es como una lengüita. Es eso es lo que les ha separado ah, simplemente el pelo de una barba. Sí, sí bueno pues aquí termina las dos carreras de hoy vamos a irnos enseguida con las entrevistas y eh, bueno pues eh, agradecerte jesús por eh, estar conmigo hoy y por eh, y por comentar eh, los aspectos técnicos y e ir eh, pues aportando esa información bastante valiosa la verdad es que se agradece que, que estéis ahí eh, de soporte Igual, muchas gracias, Esteban. Un, un, un gran, este. ¿Cómo si se dice? Se, se me olvidó la palabra. Uh -huh. ah, un, un honor haber este compartido una acción contigo y yo, pues, me voy a comer. Muy bien, muy bien. <ríe> Porque está bueno. Pues, eh, sí. enseguida me voy al canal de entrevistas. Vamos a configurar esto un momento. Igual, seguimos en directo, Esteban. Sí, sí, seguimos en directo. Voy a hacer entrevistas. Y por aquí tenemos a Simón O'Mill, que ya se nos ha conectado inmediatamente después de terminar la carrera. Simón, enhorabuena por esas dos victorias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has vivido? Hey, hola, buenas, Esteban. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Nada, bien. Eh... Bien, tuve, vaya visto, la primera manga tranquila que pude tirar y en esta segunda, pues fui poco a poco remontando. No tuve tampoco más suerte con toques ni, ni, ni flautas de estas. Y bueno, bien, tenía muy buen ritmo con este circuito, es un circuito que me gusta mucho. Pues eh, yo, yo creo que te lo has preparado bastante bien, ¿no, Simón? Porque venías haciendo unos tiempos descomunales en la cual en la y te has separado enseguida en esa primera carrera y la segunda has remontado. Pues que, que quedaban 11 minutos todavía de carrera y ya estabas ahí luchando por la primera posición. Sí, bueno, bueno a ver, realmente prepararla preparé como las otras que participé. Solo que, no sé, Noris Ring y, y Red Bull Ring, sobre todo Red Bull Ring, son circuitos que no me gustan. Y, y, y, y te digo, sobre todo Red Bull Ring, es un circuito que me, siempre me cuesta más, no sé por qué, de toda la vida. Y este, sin embargo, pues y sacaba algo más que, que el resto ese poquito de esas décimas que al final son las que las que te dan la diferencia ¿no? efectivamente bueno simón eh, te agradezco mucho que te pases por el canal de entrevistas eh, y, eh, y la verdad es que nos has dado un par de carreras realmente espectaculares sobre todo esa segunda que has estado remontando te hemos estado siguiendo durante todo el transcurso prácticamente y, y nada te quería felicitar por esas dos victorias que te van a venir muy bien para el campeonato Sí, va, sí, a ver cómo a ver cómo queda A ver si me veo acercado a, arriba Está complicado, ¿no? Porque me he perdí, me perdido a primera Pero bueno, quedan los dos circuitos que quedan Son Sobre todo Hungría, son circuitos que me gustan Hungría sobre todo, eh, Hockenheim creo que es la última Y, y esa, siempre, siempre está bien también. Así es, esperemos que tengas buena suerte Para las siguientes carreras, muchas gracias Por pasarte, Simón, y nos vemos la semana que viene Nada, tío, un abrazo Hasta la semana que viene vamos a quedar por aquí para ver si alguien se incorpora más y así hacer un poco más de entrevistas a ver si hay alguien que se incorpore nosotros nos quedaremos esperando unos minutitos y enseguida estaremos con más entrevistas si es que se anima la gente Bueno, Por este momento no se nos incorpora nadie, a ver si hay quien se anime. <risa> En tan por por ahí que si no, mil que si quiere poner otra voz <risa> y seguimos hablando pero de momento me parece a mí que vamos a tener que cerrar el canal de entrevistas porque no se apunta a nadie de hecho parece que hoy no se ha apuntado la carrera una bueno una, una persona habitual que, que ya viene está de la mano de, de Sebastián Fabregat. Sebastián tampoco quiere entrevistarse mucho, parece ser. No no, no tiene muchas ganas la gente de estar entrevistada, pero pero bueno, a mí me interesa realmente. Pero parece ser que que va a estar difícil eh en a los chicos. Parece que, que hoy Ana Fructuoso no ha podido estar con nosotros en la carrera. No desconocemos los motivos. Y sí que es verdad, es una persona que, que, se, que es muy dada a venir a, al canal de entrevistas. Pero bueno, vamos a tener que cerrar ya esta transmisión de la carrera. Esperemos que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. La semana que viene tenemos el circuito de Húngaro Ring. Ese circuito húngaro que tantas eh, emociones puede proporcionar. Es un circuito bastante técnico con bastantes curvas y lugares eh, de adelantamiento por doquier. Y veremos grandes batallas, creo yo, en este circuito. Así que nada, vamos a cerrar ya el canal de entrevistas. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Hasta la próxima en un